¿Qué tipo de apoyo, entrenamiento, formación se obtiene de la franquicia? El franquiciado, o sea, tú, estás constantemente protegido y respaldado por todos los departamentos. Es importante sentirse acorazado y con un gran equipo de élite a tus espaldas.